Imagínate cómo aquí se construye, uh -huh. calidad del cemento, calidad de la asociación del material, o sea, proporción, la, proporción. la proporción del material que se usa con el mismo cemento, el gravilla, suelo. la arena, eh, la, la, la parte de la granometría, eh, el espesor, eh, lo grandes que son y cómo interactúan entre ellos, aditivos que se deben de usar también para eso, el mismo suelo. ...cómo es el suelo nuestro... ...qué calicata se le hace... ...qué estudio <coughs> bueno. se le hace... ...imagínate todos esos detalles... ...la cantidad de varilla ...por metro cúbico... ...porque eso tiene un peso específico... Mira, dentro ...de, de los... tantas toneladas por metro cúbico... ...todas esas cosas señores... Lo ...simplemente más nosotros estamos... ...muy atrasados... ...mira lo más básico... ...y fueron pleitos... ...echados en sala capitular... ...cuando se llevaban proyectos de apartamento... ...dónde está el estudio de suelo... Primero mi papá es un técnico de suelo pensionado y conocí siempre los estudios de suelo que hacían él eh, cuando Balaguer construyó hacer ¿Qué ese, es lo que dice, siempre es chercha. Siempre recuerdo para hacer el Palacio de Justicia, para hacer los puentes, para hacer todo en aquel momento el estudio de suelo. ¿Y qué cosa que aquí Señor, los palacio constructores de no quieren? Nu, nunca ha filtrado nada. O sea, tú no has visto nunca una manchita en el palacio de justicia, bueno. en el viejo. Pero ¿y los vicios o de en con... el nuevo que le hicieron en el medio. ¿Te no, recuerdas? Sí, que tenía sí. Un, una, un patio un interior. Patio. Pero vemos, Francis, los vicios, los vicios de construcción de los centros educativos recientes no, que es... no tienen meses y ya se están cayendo a pedazos. Entonces, bueno. imaginas. Y, y figúrate tú en los barrios. Y figúrate tú en los barrios. Las casas que por esfuerzo propio del dueño se van construyendo y se le va agregando, se le va agregando, se le va agregando esas construcciones que hay en la ciudad con ausencia de la supervisión del ayuntamiento y de obras públicas.